Estamos entonces con otro testimonio, el testimonio de Laura. Ella trabajó con UNICE y ha obtenido excelentes resultados. Laura, bienvenida. Por favor, cuéntanos un, un poco más sobre ti para que te conozca, para que te conozca la audiencia. ¿Qué tienes? ¿Dónde vives? Yo tengo 51 años aún. <ríe> en septiembre ya es mi cumpleaños. Eh, yo vivo en Cuernavaca, Morelos, en México. Eh, y yo me animé a meterme al, al plan nutricional. Eh, motivada principalmente por el testimonio de mi hermana. Ella es María Ortiz. Ella tomó el plan en este año y eh, me mandó su testimonio. En el plan me lo regaló ella junto con mi hija. Yo estoy feliz porque sí se me fueron mucho los dolores de la artritis. Tengo amigas y me preguntan, ¿qué hiciste? Y yo le digo, nada más comiendo, comiendo rico, comiendo um, sano. La verdad, Adrián, yo venía de etapas muy fuertes por... Cosas personales, la muerte de mi papá, todos los cambios en la oficina y de venir, de tener un sobrepeso desde niña. Entonces, pues yo conozco todas las dietas habidas y por haber, eh, todos los medicamentos, anfetaminas, o sea, yo ya venía además con una diabetes muy alta que estaba en 8 de hemoglobina glucosilada, que no podía controlar solo a base de insulinas, ya me ponían tres insulinas. Y también, eh, pues venía con muchos temores, ¿no? Había cursado una pancreatitis, aparte tengo hipertensión y lo principal que yo tenía mucho miedo cuando me lo dieron uh -huh. fue a, al autosabotaje, ¿no? A que yo principalmente eh, declinara sobre esto y no pudiera continuar porque así me había sucedido en otras, en otras dietas, ¿no? Entonces, tu motivación, más que nada, fue salud. Sí, y ver a mi hermana. O sea, yo cuando la vi, dije, wow porque yo la había visto en México en septiembre pasado con unos dolores tremendos y e inclusive es, ella me platicaba que se le habían quitado los dolores. Y, y bueno, yo dije, lo único que no quiero, y se lo dije a UNICE, es uh -huh. no tener hambre. O sea, yo no quiero pasar a hambres, uh -huh. no quiero esas dietas restrictivas donde yo quiera comer y me digan, ten, ten este, tres almendras y ya, come eso. Entonces creo que empecé bien, empecé motivada y eso fue, creo que, la base del éxito, ¿no? La confianza que puse en este plan. Pero excelente que hayas podido tomar este paso, porque así como tú no sabes la cantidad de personas que hay que han seguido dietas, llevado a nutricionistas, ido con entrenadores y como no vean resultados o los resultados simplemente son muy a corto plazo. Se desmotivan y piensan, no, ok, esto ya soy yo, no tengo una solución y básicamente se resignan. O sea, que me alegro sí. mucho que hayas obtenido los resultados y compártenos un poco cuáles son los resultados que has visto, no solo en cuestión de pesos medida, sino sobre todo en la cuestión de, de tu salud, en todas estas patologías y condiciones con las que has estado sufriendo este tiempo. Este temor que yo tenía principalmente era porque eh, yo soy enfermera y yo tenía muy claro y porque toda la vida esto, lo había escuchado, que los que tenemos diabetes no podemos pasar largos periodos sin alimento. Entonces yo aunado a esto cuando decidí ingresar y comenzar el plan fue que visité a una de mis eh, doctoras amigas y le dije voy a hacer esto y yo quiero que si me llego a poner mal porque yo así lo, lo veía, este, lo pensaba eh, tú por favor eh, pues me atiendes ¿no? aquí en este momento, claro uh -huh. que sí entonces yo empecé muy bien monitoreada y, este, y cuál fue mi sorpresa que mi glucosa empezó a manejarse con títulos óptimos o sea, lejos de yo tener hambre, al contrario, yo tenía una saciedad bastante bien y empezó. A, yo tenía problemas para dormir, sabes. Yo eh, tenía mucha ansiedad eh, y yo me despertaba a la una, dos de la mañana y yo me comía mis galletitas, este, marías, hasta eso con su lechita y después de comerme tres tacos que yo guardaba para en, la, para en la noche pues ya me iba a dormir bien tranquila, bien satisfecha y era una constante, cuando empiezo el plan yo empiezo a notar primero que me quedo bastante satisfecha, no tengo hambre, no pasa nada, mi glucosa muy bien y empiezo a tener mejor calidad de sueño, empecé a despertar menos por la noche y esto también pues lo sabemos que es por, por los picos que se dan de la insulina y me empecé a sentir muy bien y me empecé a tener una energía bárbara y yo empecé a, a, este, a hacer mejor mi trabajo en la oficina porque obviamente, como yo tengo un trabajo ejecutivo, pues iba a reuniones y de verdad que a veces en las reuniones yo me dormía. O sea, uh -huh. yo literalmente cerraba mis ojos y me decía mi, mi coordinadora, oye, te estás durmiendo. Y yo inventaba y excusas que pues eran válidas. No, no dormí bien, es que vengo cansada. Pero cuando yo empiezo a notar esta energía, que eso fue como a la semana y media, pues yo ya no quería dejar de comer eh, lo que me decían. Y tuve que sufrir, pues obviamente todo el bullying que se hace cuando tú sabes que una persona está a dieta, ¿no? Ay, ya vas a comer lechuga. Uy, no le inviten porque ella no puede comer igual. Este, pues si siempre has estado gordita, te ves bien. Este, ya tu edad, ¿para qué quieres bajar? Y te empiezan a dar consejos que te hacen dudar. Es que vas muy lento, no se te ve, deberías de hacerte la manga gástrica. Y todo eso, yo lo comentaba con Eunice, que fue la que, la que me orientó bastante y uh -huh. que me enseñó a tener paciencia. O sea, ten paciencia eh, y obviamente de, de esa mano de Eunice, creo que fue bastante buena eh, lograr el objetivo, ¿no? Hoy que el 18 ya cumplo los tres meses, si bien no he bajado así como que la cantidad de kilos que yo hubiera querido y, y este entiendo que no debe de ser así, que debe de ser paulatino, yo pasé ahora a tener eh, más conciencia de lo que como y a entender que mi cuerpo me va a pedir una cosa y yo le tengo que dar nutrición, tengo que pensar más en ese eh, plus que me da comer bien. Ajá. Yo tenía hemoglobina glucosilada, Adrián, cerca de 8. O sea, yo ya tenía 7.9, bajé a 7.3 cuando estaba eh, a punto de entrar al plan y mi hemoglobina glucosilada bajó a 6. O sea, en estos meses fue muy importante. A lo mejor se oye muy poco, pero en salud sabemos bueno, en que en 6 es una, un estado una gran óptimo. Claro. Me quitaron una insulina. O sea, yo ya no me aplico insulina en la noche, solo me aplico mi insulina del día y puedo reconocer que hoy por hoy soy una persona muy activa, que ya se vale por sí misma, que ya hace su aseo de la casa, porque yo ya tenía una persona que me ayudaba porque yo no me podía agachar abajo de la cama ah. o sea, ¿cómo me voy a tallar en el baño los pies, no? y ah. te acostumbras meto una sillita y ahí me tallo hoy ya no la necesito o sea, pasé de ser una talla 12 xl a ser una talla grande aquí en México, pues es una talla más óptima que yo lo veo ahora en proporción y digo, voy bien. O sea, el camino está hecho, yo me siento feliz. Y hubo un momento en el que me ganó mucho la emoción en mi última entrevista con Eunice y le agradecía porque no fue fácil en el sentido de reconocer el inicio. Pero yo recuerdo el inicio y de verdad, eh, hoy en la oficina todos me, me reconocen que yo ya sé comer y me preguntan cómo le hago para comer tan rico, ¿no? ¿Cómo le haces ese pancito que traes y que huele bien? ¿Cómo le haces esta ensalada que está tan colorida? Este, Oye, cuando quieres comer pasta, ¿qué prefieres? Este, y el arrocito de coliflor que te haces, ¿cómo lo haces? Entonces, ha sido de verdad un parteaguas en mi vida encontrar esto. Y, y pues aquí estoy, este, dando mi testimonio, porque sé que hay mucha gente que tiene la misma idea que yo tenía, que uh -huh. un diabético tiene que comer cinco veces o más que no puedes pasar tres horas sin alimento y que si tú haces un ayuno, que hoy ya me los aviento hasta de 18 horas, pues te va a ir mal, ¿no? Eh, creo que hemos vivido con una cultura de miedo y uh -huh. también de rechazo hacia la obesidad, ¿no? Estás, estás gordita porque comes mucho, estás gordita porque, porque no tienes para una buena dieta y la verdad es que no. Podemos invertir en salud y esa salud nos va a redituar, pues en una calidad de vida muy buena. Lo curioso es que, como tú dices, hay una cultura de rechazo hacia el sobrepeso y la obesidad, pero también hay una cultura de rechazo ante querer mejorar esa situación. Como tú misma lo pudiste palpar, lamentablemente hay tanta gente que tiene esta actitud con respecto a alguien cuando quiere mejorar en cualquier, en cualquier cosa, puede ser en la composición corporal, en la salud, y hay una connotación totalmente negativa con respecto a cuidarte en la alimentación. Porque piensan, ok, lo que voy a tener que hacer es comer pura ensalada, voy a tener que pasar hambre. Y sí. cuando vas guiada de la manera adecuada, probablemente ya habrás visto que esto es progresivo y que va de acuerdo a lo que va con tu estilo de vida. Así es que como tú dices, Laura, estás muy bien encaminada y en este momento lo único que necesitamos es constancia porque ya la disciplina la tienes. Ahora, a pesar de que era un temor tuyo pasar hambre y empezaste a utilizar las, la, el ayuno intermitente asesorado por Eunice, ¿qué crees tú que fue lo que hizo que no tuvieras hambre durante estas horas de ayuno? ¿Qué estrategia manejaron? ¿O no hubo ¿Alguna bebida, alguna recomendación de hidratación ¿O sientes que fue la alimentación que llevaste durante las horas de alimentación lo que te mantenía ensaciada? ¿Sabes que yo siento que me hizo mucho bien y que ahora que lo reflexiono eh, no quiero dejar? Es el vinagre de manzana, Adrián, porque tomar el vinagre de manzana, eh, al principio lo empecé en la mañana y en la noche a mí me daba, eh, me sentía bien, me sentía como alcalinizada eh, sentía como que con eso abría mi día y pues ya llevo un montón de botellas de vinagre de manzana y yo me siento espectacular, es algo que en México es barato, o sea, no es caro, inclusive la gente también lo fabrica en sus casas y entonces eh, tomarlo creo que fue lo que me ayudó a no sentir tanta hambre uh -huh. y también eh, el nivel de agua que tomaba y bueno, toda la alimentación que yo tenía mis amigos en la oficina porque ahí pasó gran parte del día ellos veían y decían ya vas a comer otra vez y yo pues es que eso es lo que debo de comer y dice y ahora qué te toca pues ahora mi y yo les iba explicando mi proceso de de los alimentos no y es que ahora traigo de proteínas esto de grasas esto fue fue algo muy bello para mí darme cuenta que podía me compré mi báscula Hice, como tú en un video, el plato con, con las porciones y las cantidades, uh -huh. eh, aprendes. Eh, yo tenía, eh, como ya conocía muchas dietas, entonces yo agarraba mi porción de pollo y cuando lo pesé, me di cuenta que no era la porción indicada, que era menos y que yo podía comer más. Entonces, eh, empecé a ver que las porciones no eran tan bajas como yo esperaba y eso me dio tranquilidad uh -huh. y teniendo la tranquilidad, ya yo llegaba a, a la casa, ya podía eh, hacer mi última comida y descansar y saber que había hecho un día no a la vez. Entonces, eso fue, creo que, gran parte de que no me diera ansiedad porque la ansiedad estaba presente y yo no sabía por qué. Ahora entiendo que los carbohidratos traen más, más ansiedad. O sea, es como una droga, algo así. No, no, no es tanto así. No es los carbohidratos para todo el mundo. Son los carbohidratos para personas que no pueden metabolizarlos adecuadamente, en tu caso, al haber una diabetes, obviamente hay una disfunción de esa manera y lo que tenemos que hacer es mejorar tu sensibilidad, a la insulina y tu forma de procesar los carbohidratos y en algún momento se va a poder, se va a poder llegar, pero... Sí me gusta ser claro con esto porque tampoco nos gusta demonizar. Hay personas que, a las que les va muy bien comiendo ciertos carbohidratos. Um, algo que quería preguntarte también con, con respecto a esto es, eh, ¿tú sientes que las recetas que te mandamos de alguna manera también ayudaron para que puedas mantenerte dentro del plan? ¿O comías muy regularmente lo mismo? Porque todo depende de la persona. Hay personas que les gusta la practicidad de comer casi siempre lo mismo o hay personas que les gustan variedad. ¿Cómo eres tú? Yo soy cocinera. Mi mamá eh, nos enseñó bastante bien a cocinar aquí en México y entonces eh, yo soy creativa. Entonces con los alimentos que ustedes me daban yo jugaba bastante a, a hacerme platillos que fueran deliciosos cuando yo estaba en casa y a cargar con mi comida cuando yo iba a salir o los primer, el primer mes recuerdo que decidí no salir porque me consideraba eh, pues vulnerable si sí, yo llegaba a la comida y no había que comiera yo. Entonces opté por empezar a llevar mi comida este y cuando estaba en la oficina sí era más práctica, o sea, sí era como que elegir los productos eh, que podía llevar sin, sin calentar, sin, sin requerir eh, tanto esfuerzo como la proteína, como el colágeno, como la ensalada y, este, y no se me dificultó para nada. Eh, al contrario, siento que las recetas que ustedes ya eh, me enviaron y que empecé a revisar, también las pude hacer de manera muy fácil. Hacer el pan que tú eh, enseñas en un video, eh, que se mete al microondas. Yo decía, como un pan en microondas? no o sea, Yo toda la vida he horneado. Entonces, lo hice y eh, metí ahora la batidora. En vez de mezclarlo con una, eh, con una cucharita, le metí batidora y me gustó cómo quedó. Y ahora lo, lo adopto para cuando tengo ganas de un pancito, ¿no? Entonces, Excelente. sí, las recetas Ajá. son buenas, las recetas son buenas, eso me lo dejo, me lo atesoro porque <ríe> ahí está mi recetario para cuando necesito hacer algo, me meto a la receta y, y me gusta, ¿no? Porque también la gente se ha acercado a mí ahora que, que ya ve... Ahora que, que ve los hecho. resultados. Ya, sí, ahora es, sí. Ya me... ahora sí. Ajá. Ahora sí ya me dicen y me dicen, este, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿pero qué pasó? Porque fíjate que hay algo curioso, cuando yo bajé con otras dietas, ¿sabes que me preguntaban si yo estaba enferma? Uh -huh. Oye, ¿estás enferma? Y, y pasas algo, pero con esta no, con esta al contrario, se han acercado preguntándome, ¿qué estoy haciendo que estoy reduciendo este, tallas, que estoy reduciendo? Y otro, otra cosa importante también es orientar a la gente, ¿no? Enseñarles que hay planes eh, serios como este. Hubo una persona que me preguntó, oye, eh, Laura, y después que tú pasas los tres meses, ¿cuándo vuelves a comer igual? Y yo le dije, pues yo espero que nunca, nunca porque esto <risa> este es un plan de vida. Y me dijo, ¿cómo? ¿Nunca vas a volver a comer? Y todo es un equilibrio, como bien lo dice Adrián. Todo es un equilibrio y entonces tenemos que aprender a cambiar hábitos de vida, eh, pues para nuestro propio beneficio. No sabes cómo estoy disfrutando de esta entrevista, Laura, porque siento que estás muy feliz y todo no, lo que hombre. nosotros hemos querido lograr con este plan, este programa que hemos diseñado, tú lo has captado has aprendido sí. a comer, has hecho un cambio no solo físico, sino que un cambio mental, sí, un cambio psicológico, sí. y has aprendido todas las cosas que se necesitan. Estoy muy contento y muy feliz que sí. hayas podido realmente absorber toda esta información que te va a quedar para siempre. Eunice, ¿en algún momento están integrando alguna rutina de ejercicios o por la artrosis ha resultado un poco difícil? No, sí recomendamos ejercicios, eh, pero ejercicios también que no tuvieran impacto eh, recomendamos ejercicios con bandas elásticas, después nos pasamos a ejercicios con pesas, pero también trabajando, la, trabajando este tema de, de forma cuidadosa para no, no este lastimar en el sentido de esta enfermedad. Y, ahorita realmente sí, sí este, creció bastante en ese sentido porque al principio le costaba un poco de trabajo. Uh -huh. Ya cuando menos yo acordé, pues ya hacía más actividad, se motivaba muchísimo más al ver sus logros. No solamente se motivaba a hacer ejercicio, se motivó a incluso seguir estudiando, que esa es una, una de las cosas que me admira muchísimo de ella, porque era uno de sus objetivos que ella tenía y no podía realizar porque me comentaba que todo este, le, se le hacía muy pesado. Entonces, después de todo esto, al final también otro de sus objetivos que ha estado logrando es seguir creciendo profesionalmente. por tienes la energía para poder hacerlo ahora. Tengo la lucidez mental, yo la siento. O sea, yo siento como mi cerebro ahora está más atento y, y como, como más enrolado. Estoy haciendo ya la especialidad en pediatría y voy muy bien. Este, me gusta eh, que pueda hacer bastantes cosas en el día. Yo hasta siento el día más largo, te lo juro. O sea, siento como que el día tiene más horas. Pasé de caminar 2,000 pasos que hacía yo así, como a, grande, uh -huh. a grandes esfuerzos, a más de 10,000. O sea, es, es impresionante cómo puedes llegar a mover tu cuerpo eh, cuando ya tienes eh, pues este plan nutricional, ¿no? Ya tienes la nutrición como, como parte de tu, de tu cuerpo. De hecho, yo vi un beneficio importante con el colágeno. O sea, al estar tomando el colágeno que me daban 30 eh, gramos al día, gramos, ajá. Sí, noté bastante, bastantes mejoras en mi piel, en mis uñas eh, y sobre todo en las rodillas. Eres muy bueno Adrián en esto y te quiero felicitar y a ti Eunice Muchas por gracias. tu acompañamiento conmigo, eh, realmente me han cambiado la vida, eh, lejos, la lejos de, de todo esto, esto no tiene un costo sin duda en mi vida. Y este pues a darle que esto todavía va para largo y le decía a Eunice que en un futuro quiero también regresar para seguir eh, con, este, con esta asesoría, Ajá. porque es, es bueno, es importante sentirse acompañado en este proceso y poder exteriorizar todas las dudas que uno llega a tener. Hay productos que de pronto engañan, aquí en México ahora hay una cultura en donde ya les ponen el sello de que es alto en calorías o alto en sodio. Porque antes no lo había y la gente nos íbamos con una publicidad engañosa, y eso también se tiene que aprender eh, de la mano de ustedes, que son gente experta. Muchas gracias, Laura, por compartir tu experiencia. No. se que vas a motivar cientos de personas más. Unice, muchas gracias por tu trabajo. Gracias. Y aquí estamos conversando Laurita, nuevamente. Cuídense, un abrazo. Igualmente, Laura. Y chao, un chao. abrazo. Dale.